pues quien pierde es la Procuraduría General de la República, Quién pierde. Bueno, Leonel Fernández, reina, pues, estalló este fin de semana expresando que el 16, el 6 de octubre le va a ganar al Estado. Leonel sabe que es el Estado. Leonel, eh, cuando Danilo Medina le ganó un 70-30, Danilo expresó, el Estado me aplastó. Y al parecer, como el señor González, eh, la sangre nueva, ya Leonel está tirando fuetazos por el Leonel Fernández. Usted tiene dos millones de firmas a su favor. Y lo va a llevar a dos, a dos millones y quinientos mil. Con 2.500.000 usted es presidente de la República. Más lo agregado, llega a 3 millones y a casi 4. Son 7 millones de votantes. O sea que con un millón más allá usted se va con más de un 50%. En las elecciones de partido de la Liberación Dominicana que son abiertas, que esa es la ventaja que tiene Danilo Medina, que es abierta, que no es cerrada, porque si es cerrada, el león se lo lleva entre, entre los raos. Pero como es abierta, Leonel Fernández tiene una estructura política que todos lo sabemos, que son joseadores de votos, que buscan los votos. Danilo tiene una estructura política, un gran, un gran estratega y un gran táctico también. Es uno de, la, de los grandes estrategas políticos que existe en América Latina, se llama Danilo Medina Sánchez. O sea que estamos frente a un fenómeno dentro del partido de la liberación dominicana, de un poder frente a un expresidente y frente también a un líder de América Latina, que es Leónel Fernández. Por más que usted vea, ese presidente Leónel Fernández es un líder en Cuba, un líder en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, ha participado como observador por la gente de de Jimmy Carter, como observador de las elecciones electorales. Pero se ha encontrado con Danilo Medina, que le ha dicho, la antocha no te la ha pasado a ti, Leonel Fernández. Yo tengo este gallito, te lo estoy chumando a ti. Por ese gallito de Gonzalo le pasó por encima a Navarro, a Domínguez Brito, a Temo, a, a Párez Pérez que renunció y le dijo que es una desigualdad igual que de Moca también que le hago un discurso ahí eh, Carlos Amarante, le hago un discurso diciendo que, que no es justicia, que no es desigualdad pero hay que decirle a Almarante y hay que también decirle también a Párez Pérez que duraron un año y que no consiguieron el porcentaje. Navarro ha expresado que tiene la cantidad de votos suficiente dentro de esa organización política, y que también do, Domínguez Brito ha desafiado a Leonel Fernández a un debate, pero no va a bajar su, su altura frente a Domínguez Brito, no la va a bajar. Así que el 6 de octubre, dentro del partido de la liberación dominicana, es un fenómeno... Político y sociológico Es un fenómeno Que se puede dar allí En cuanto a, a un estudio Político Y a un fenómeno sociológico De manejo de las masas Frente a un candidato Y frente al poder cómo el poder Puede manipular la masa y cómo también El candidato de la oposición al poder puede manejar También las masas O sea es un fenómeno interesante que se va dentro de esa Organización política, ya Binader todo uno sabe qué es lo que hay allí. Abinader, yo fuera a Hipólito Mejía a tirar la bandera, ya la pusiera ahí. Abinader, tú vas a ser el presidente. Se acabó esa cosa ya. Eh, con Abinader es más cerrado las votaciones eh, a lo interno de, esta, de esa organización política y lo que estamos fuera observando y lo que estamos eh, observando el panorama dentro de, de esa organización que... Hipólito dice que tiene un repunte bueno, pero la verdad que al interior, y si alguien me quiere mentir que me lo mienta, al interior del PRM, Abinader tiene un porcentaje muy elevado frente a Hipólito Mejía, demasiado elevado. Yo creo que, que Hipólito debe unirse a Abinader dentro de esa organización política y elegir los candidatos ya... Que se vayan los candidatos de Hipólito, de Abinader, a un debate, a, a lo que son las elecciones a lo interno de ese partido, lo que son candidatos de regidores, de diputados. Pero ver qué pasa, el 6 de octubre es un ser histórico, que es un preámbulo a lo que va a pasar el tercer domingo de febrero y el tercer domingo de mayo. El tercer domingo de febrero, hasta ahora que no se han unificado las elecciones, son las elecciones de los de los alcaldes y alcaldesas, vicealcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras, directores y directoras y vocales. Entonces, el tercer domingo de mayo son las elecciones de los congresuales, diputados, diputadas, senadores y senadoras, presidente y presidenta, vicepresidente y vicepresidente para esa fecha. Esto se ha convertido todo en elecciones, vueltas al globo, y cómo se dan estos tipo de fenómenos políticos. Vamos a los consejos comerciales, en breve regresamos en otro análisis.